Porque los coreanos odian el español. El verbo hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él habla. Nosotros. El. Hablamos. Vosotros. Ay. Habláis. Ellos hablan. Muy bien, es para ti. Hoy vamos a aprender los verbos irregulares.